Gracias Raquel, fulvio y amables televidentes Mi tema lo defino como una pregunta ¿Sería anacronismo o qué? La procura de información e investigación Por parte de la Procuraduría General de la República A los periodistas ¿Por qué lo digo? Porque un caso que ha tenido tanta incidencia mundialmente, aquí resulta que nos lo van dando como si estuvieran fuera de contexto. Nos lo van dando para impactar. De escándalo en escándalo. Y creo firmemente y reitero que siempre he identificado que estas epopeyas, estos procesos que nos tiene acostumbrado el gobierno dominicano respecto a su independencia o perdón su distancia de la justicia y del debido proceso frente al caso Odebrecht esto así porque debemos de recordar que cuando inicia la bajato en el 2012 en Brasil ya venía en una escala ascendente y seria por parte de los fiscales brasileños y la justicia brasileña, que dentro de otras cosas tenían a Marcelo Odebrecht en esa red, que a la vez dieron con él y sus operaciones a nivel de América Latina y el Caribe, en República Dominicana. Y yo les he dicho que todos tenemos la oportunidad de buscar en los periódicos digitales y nacionales cuáles fueron una de las primeras fotos que vimos al candidato Danilo Medina cuando fue a Brasil. Es la única visita que, a, que hizo como candidato. Y fue el único ex presidente que le dio el espaldarazo, que hasta vino aquí en cuerpo de camisa, en tenis, en un vuelo especial pagado por Odebrecht en aquel momento, no lo sabíamos hasta ahora. Y donde se configuró que a raíz de esa visita traería consigo el candidato y posterior y evidentemente Presidente de la República, los préstamos y apoyos que requería para hacer las primeras inversiones en República Dominicana el nuevo Presidente. Y así fue, así fue. Pero si no lo recordamos, yo tengo que recordárselo, que también trajo consigo esa cartera de sueño al publicista llamado el publicista que crea presidentes, Joao Santana. Y fue tan buena la recomendación que no solamente lo trajo desde Brasil en esa visita, lo mudó. sino que lo mudó con y lo puso esposa, y sus hijos sí, sí eh, y lo mudó en el palacio con una oficina de estrategia, así era que se llamaba la oficina de estrategia dirigida por Joao Santana, porque era la recomendación que venía desde Odebrecht y, y el, y el expresidente Lula, que hoy está preso. Todo eso cargado de una estrategia supuestamente para dar paso a otros temas donde harían una negociación con la misma empresa, que en todo caso hemos criticado y sabemos que era improcedente porque no es para ese tipo de casos que se dan los arreglos porque este traspasaba todos los límites, pero aquí se hizo. Y el procurador, que es un joven abogado sin experiencia en estas lides penales, y sabemos que es de los hombres que hizo campaña y su equipo de campaña le mereció ser procurador de la República en el momento precisamente donde entraban a su amigo, porque él aparece en todas las fotos junto a, a Maldonado. Y Ángel Rondón. Y Ángel Rondón. Y ese recuento lo tenemos contenido en múltiples publicidades, eh, perdón. Reportes noticiosos, pero hoy se centran apenas 25 días de un límite y traen a estos comunicadores que de una forma u otra están produciendo impacto y no están tomando tiempo, pero debemos de, de asumirlo y de refrendarle su plan. ¿Por qué? Porque de no ser así, se estarían apagando cada vez más las llamas vivas que tiene este pueblo exigiendo justicia. Porque nosotros estamos acostumbrados ya que la publicidad pagada es tan grande que ha transformado opinión pública y de ahí es que viene, que yo he dicho, que estamos viviendo pos verdades a cada momento donde lo que es correcto ya no tiene mucho uso porque no, nos inter, no les interesa que se propague lo, buen, lo bien hecho le interesa lo que está distorsionado y lo que le es beneficioso para salir hacia un camino y alejar al gobierno a Medina y a todo el que se parezca del caso de Brexit, que en su origen ya le dije fue quien trajo aquí la oficina de Coimas, porque ya Marcelo se lo había pedido en razón de que allá en Brasil se le estaba congestionando para el 2012. Pero peor aún, usted busca en la página número, si mal no recuerdo, 32 del, del dispositivo o de lo que tiene la Procuraduría como, el, como expediente. y hacen una referencia de tiempo de 2001 a 2014. Porque quieren alejar que las pasadas elecciones, los 4 millones que hacían a la tasa de ese momento mil millones, 200 millones, no se dieron aquí para la campaña. Pues estamos locos. O es que vivimos una anacronía constante de los hechos. Estamos fuera de tiempo. Me pregunto, pues no, tenemos que abrir más los ojos hoy, porque se nos sigue inventando un trayecto, alejándonos de verdaderamente de las responsabilidades múltiples que tiene el Estado y este grupo que está manipulando la información, incluyendo que ahora tienen a los comunicadores investigados, que vale decir que no debemos hacer leña del árbol caído, pero también le están dando una connotación de imprudencia, de irresponsabilidad y de ataque a la libre expresión e información y al trabajo que ellos realizan. Les decía ayer, bueno, lo que hay que esperar es que la investigación se haga. Ellos se están poniendo adelante y tienen todo su derecho a su pataleo, como buen dominicano, a decir y a defender su honra pero debemos esperar la investigación que va a arrojar. No, y tampoco... Y luego refutar si es falso o no. A... Ellos están adelantando los acontecimientos. Pero tampoco. Si no y tengo... amenazando, si si yo no tengo problema, investiguenme. Póngase a disposición, investiguenme. Yo no tengo nada... Claro. nada que ver con eso, pues investiguenme. ¿Debieron decir eso? Pues, claro. Primero amenazaron al procurador fiscal. Pero amenazó y tan... al propio presidente y al Martínez propio presidente. No, no. Y lo acusó. O sea, ese tema hasta lágrimas sacó. Bueno... Pero óigame. ¿Cómo es posible que un gobierno de Danilo Medina se investigue a un comunicador? ¿Cómo? Pero oh, ¿un claro. un ser lo, humano. Los mismos que participaron activamente en la campaña de descrédito del otro claro. compañero del propio Medina, sí. que fue el presidente Fernández. Eso, ellos hicieron todo para mordear desde antes de ser candidato. Un franqueo entre Martín Esposo y Erwin Cabral. Que lo vi dando grito ahí sí, está su sorpresa porque sí. ellos creían que eran intocables sí, sí, sí. entonces por eso digo estamos viviendo tiempo de anacronía y y postverdad? tú recuerdas cuando se dio a conocer la famosa lista de los involucrados desde el principio se dijo hay políticos y hay empresarios comunicadores. y comunicadores pero eso se dijo ahora el tema que él saca ayer en su programa por eso es voy, un tema le voy a dar una, una partecita a ese tema que lo hemos calificado como diría Vinicio Castillo como el porborín o el arsenal nuclear que pudiera estallar en cualquier momento, como cuando tú dices bueno, para irme yo solo se van dos o tres conmigo claro. lo que dijo lo que dijo Ángel Rondón <risa> lo mismo, que la amenazó Va a caer, cae mucha cabeza entonces van a caer muchas cabezas puede sí, sí. este pueblo humilde, bueno, trabajador que espera que se reivindique, porque al presidente se le han dado bastante consejo De que se aleje de gente Y que no permita que se sigan dando los procesos que esos grupos han creado Para poder permanecer en el tiempo y en el poder Está metido en un gran rollo, ¿eh? Por eso hay que poner atención más que nunca, ahora porque también le están mandando esos comunicadores, esos periodistas, un mensaje funesto a lo que es el respeto y la condición de ciudadano, no importa su nivel porque la constitución lo establece, uh -huh. no hay diferencia. Y uno de los principios fundamentales es la igualdad ante la ley. Claro. Y sobre todo, no sabemos en qué momento el hombre o los hombres alcanzamos un nivel que el simple hecho de que se nos pida una investigación se está convirtiendo en un ataque directo. Por Dios, hay es que para que arroje lo que arroja la información. Porque yo todavía entiendo que ellos son inocentes, yo no estoy diciendo Hasta, que ellos sean... Claro, no tenemos calidad para culparlos a ninguno, uh -huh. Por supuesto, Jenny Berenice, el fiscal de Distrito uh -huh. Nacional, decía, así. en su cuenta de Twitter aplaudía la acción de la Procuraduría, que se investiga a todo el mundo, eso no eso no debe ser un problema en este país. Y si, y si este momento es el momento de, de cúspide del propio Procurador, pues vamos a estar respaldándolo, que no tengo nada que nos una, porque incluso hasta en criterio tenemos diferencias. que investigue las sobrevaluaciones también. Pero ahí viene convenio. la otra parte, al fondo. Usted sabe lo que es que el presidente asume en su distancia de la Procuraduría, siendo él el que nombra ese cargo, y siendo aquel el que tiene que investigar a quienes él le acompañó en todos los procesos de campaña a ese mismo grupo. Y a esos mismos comunicadores, el propio presidente de la República armaron una comisión de notables, entre comillas de muchos, para que determinaran lo que pasó en Punta Catalina, obviando Cámara de Cuentas, obviando el PECA, obviando las investigaciones y la propia investigación de Odebrecht. Pisoteándole. Pisoteándole y mandando un mensaje de poder. Y así quieren que gobernar. Pero no estamos volviendo locos. ¿Y los asociados a Odebrecht qué? Y allí, ni una vez, hoy por primera vez lo mencionamos nosotros. Los asociados que Julio Martínez Pozo estableció ayer, dentro de su alcenar que tiene, porque parece ya Rambo, con todo lo que carga. Yo me lo visualizo, toda como esa información, un Rambo, como, un Rambo. como un Rambo. El chaleco antibala que él usa. La granada, la bazooka. Correcto. Ayer tenía, él sacó un par de granadas, un par de bazookas, pero el chaleco antibalas que él tiene, o que está pretendiendo, bajo el esquema de que se está atacando la, la libertad de prensa y de, Ay, y de expresión, por, Dios, por, Dios. por su inclusión en el caso, es lo que a nosotros nos preocupa. Porque no es posible que ese simple hecho Contamine o, o, o ponga fuera del caso el propio proceso. Pues Punta Catalina, señores, se emana una decisión de una comisión que no vincula en nada ni tiene calidad para darle órdenes a ningún estamento y Punta Catalina está fuera. Y que el propio dictamen, el propio dictamen del procurador, en su página 136, búsquenla. Prácticamente es culpa o excluye y a la vez entra trasfondo fondo, deja entrever las implicaciones del propio gobierno, se contradice. Búsquenla, búsquenla para que organicemos y verdaderamente les den una respuesta lógica, certera, pero apegada a la ley, a la justicia. ¿Cómo no? Porque es lo que nosotros aspiramos y no permitamos que se apague, y estemos pendientes durante todo este proceso, cuáles son los giros que dará el propio caso de Brecht, en las propias manos del gobierno y del procurador, porque ahora empiezan a jalarse de un lado para otro, no fui yo, fue el otro, fue aquel, y esperen ustedes, que creo que vamos a llegar a tener el monumento a la posverdad.